Oh, tío uno al frente. Okay. ¡Hostia, tú! Había gente aquí, ¿no, Edu? De sí, staca. aquí había. ¿Aquí delante mío? Ah, no, disparando. Estoy muerto. No, me ha... me ha oneditado, bro. Me he cortado solo ahora. Con el coche ese. Pues porque no sabe que los tenía un metro mío. ¡Tack it! Abatido, ahí, abatido batido en morado. Ha a otro que tenía los hangares. El de morado está batido. ¿Está cruzando? Y sí, los hangares también hay gente. Sí, ha ¿Qué dices, tío? ¡Qué falso, tío! Lo que hacía era bien, La queda al frente mío Te voy hacia la derecha, ¿eh? no hacia la izquierda, aviso 19 balas, bro Aquí adentro Ha tirado adentro Vale Hay dos adentro Un tiro mi amor. El bontius el el viene ya, ¿eh? El bontius el heli. Te dejo ahí. dinero. Hay uno de ellos aquí. Hay uno aquí arriba. Hay uno que es Tiene Buah, mis armas, tú? ¿Alguien tiene una K1 Eh, ¿tienes mi...? Eh, no. ¿Alguien tiene una K1 mío? El tío arriba con, con su caja, ¿eh? Tiene arma. What yeah. the fuck? Hay gente que adelante, creo, muchas escucha explosiones. Eli no, abajo, abajo, adelante. Abajo a la izquierda en las piedras. Vale, vale, vale. Espérate, se han tirado un montón. Nos tira el Eli, eh. Bonita, Epa, Lili, ha batido ese pavo, lo a un tiro este, eh. Ha batido, jodete. Otro derecho. Rache. ¿Tengo uno conmigo? Sí, sí, lo sé. Ah, bueno. eh, gente, mini-quarry. Un tío delante mío ya. Dos tíos delante mío. Aquí, aquí. Marca. Vale, los veo cruzados Otro otro ah, uno ah, los dos no? otro mío delante aquí dos sí. Muertos Uno Buena Edu Pua, un team delante yo, que uno, cago. No te voy a mentir Ahora que ah, el A no? la pizza ¿Ha dicho? Mala pizza. ¿Mala pizza? Sí, mala pizza. O mala pizza. Edu, los tenemos aquí, creo, eh. Izquierda. Mm. No, están lejos, están lejos. Yo he visto uno cerca, eh. Por el camión, más cerca al camión. Sí, por ¡Ay, farmacia. ¡ay! farmacia, farmacia ¿eh? Bro, Edu, te han toda la pared esa tía, a mí ni una. Yo estoy Uno cerca, en caseta. Tío, no es un colegio, otro creo. ¿Me tiro Es otro equipo. No. No, grenade ha en caseta. Ah, tío, uno ha uno al frente. ¿Me ha muerto otro? Subiría uh -huh. a izquierda, perro. La que va al de izquierda. Vienen dos por izquierda también. Dos más por, por donde estoy contando a también nivel. Tú, ¿Este es detrás de esta roca. Ya, de veo otro. Sí, ver, al fondo? Sí, lo vi, lo vi, lo, lo vi. No puedo hacer nada de ahí mata no, con no, a reivir a No la puta le tengo, tengo dinero, toma, te dinero. dinero. No mano, tío. no tío. No más que la no, puta no. le 10 de mierda. Hay, no, tres, no, no. hay no, no. cuatro Dios saliendo ahí. aquí, cuatro Dios. What's no, Hay, What hay. un aquí, aquí al frente. Sí, toma, ahí, ahí, ahí, ahí. Le no a cerrar a estos, eh. Le voy a a estos. Se me ha dado un opening 20. que flipas aquí delante de mí. Bueno, dame para estar, Anix. No están tíos. No, no veo movimiento. Los veo, muévense, se van, se van, se van, se van muévense. Muerto uno. What the fuck. Oh, tío, otro. Dale, novio, dale, mi novio. Hicimos no da. guapo. juro, me han reta. Izquierda, Se lanzó a la izquierda. No, no, no, aquí hay uno, aquí hay ¡Oh! Está fuera de juego. Eso es fuera del área. Aquí ¿eh? hay okay, uno. Mi derecha? esta. Oh, Toma, oh, tío, te has oh, llevado. No por sé, ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Va? No, tío. No, ahí está. Hasta luego. Hasta luego, primo. Ah. la derecha, monte la derecha. Eh, Puedes comprar la V, bro, compra. Es de la tienda para la V. Entonces no vayas, si te ves lo lo tiendo no vayas, perro. ¿Una batido? Espera, que ok, voy, hermano. Me lo voy a apoyar a todos. Un niño era, pobrecito tío, llenando Por favor, no llores. Vale, uno y ahí. Que no, no, dos ahí, dos ahí, de eco, ese que marqué. Ahí hay dos adentro. Uno ha tocado. Me tira ataque aéreo. Es mí, cuida en mí. Tengo un tiro abajo mío, eh. Otro, uno. Otro, te queda Otro, ahí caca. hay otro. hay otro. caca. No dices, hay 50 tú. ¿Alto otro. Cogió la puerta a la otra. Se lleva la otro aquí, que puta. Ah, no me doy. Ahí tenéis a Gervasio. Es colega mío, eh. Cuidado, no os con él. colega, eh. ¡Oh, qué ¡Ah, tengo que es un gulaje, lo que cae. para explicarlo. Yo no les veo. Vamos, dale, dale, dale, ya le vi uno. que sí, Me lo marca, me lo marca. ¿Viene? blanco ¿Cómo le doy blanco, tú? ¿Cómo le doy blanco? Tiene mi dragate, eh. Ah, uno. Viene. Queda el tinder al frente de la montaña. Que nos está apuntando ya. Eso son tres. Es con el SAP tiene bajo en el río. Vale, me disparan. Vale, son buenísimos, no fallan un tiro. Puta, ah, no me dejan matado matar, chavales. Ah, ya ah, que solución la partida, chavales. V